Nos encontramos en el Club de Pesca de Madariaga e imágenes que estamos recibiendo del guía Diego Palas, quien eh, se desempeña como guía en el club. Y bueno, realmente estamos en presencia de una temporada 2021 excelente para la pesca de pejerreyes, creo yo. Madariaga, una de las tres mejores lagunas de la temporada, con no solo cantidad, sino calidad de pejerreyes ya que siempre alguno de kilo, kilo y medio aparece, y todos matungos arriba de 35 centímetros, así que muy recomendable la pesca en la laguna Salada Grande de Madariaga, y por supuesto pueden ver en pantalla los teléfonos si quieren ir del guía Diego Palas, que hace tiempo que se desempeña desde el club de Madariaga. En cuanto al pique, se está dando, ya sea gareteando, la zona de, bueno, Las Conchillas, los, eh, Penogil... Callejón de Fernández y también dentro del Callejón de Urrutia están pescando lomos negro, esa subespecie de pejerrey muy combativa, difícil de pescar, pero que también es un excelente atractivo. Así que muchachos queda hecha la invitación salada grande de Madariaga con el guía Diego Palaz. No lo traigas todo. No, ahí mantenemoslo ahí. ahí. Otra captura más. Miren qué pescado. Miren cómo pelea el pescadito. Bien de la boquita. Pará, deja sacarle la mano. Bien de la boquita. Lo pinchó el hombre acá de Tandil. Miren qué pescadito. Venimos con otra captura. Traiga, traiga. Ahí está. Adentro. Pará. Aguanta que me juegue con el copo. Aguanta. Uy, Vení para acabar. lindo y picante, chichito, la chichito, chichito, chichito, chichito, la a la Laguna Salada Grande. chichito, chichito, chichito, chichito, chichito, sacamos. Lindo, lindo, hermoso que se va ahí. Eh a la familia que pesca, a la familia pescadora, lo lo para toda de Tandil, para toda la gente de Tandil o no? Sí, sí, ¿Eh? por supuesto, mira cómo hace pobrecito. Vamos, sí. le, le cortamos un poquito la cabecita, sí, sí. Wow, ¿Dónde estamos, Baltar? Y acá estamos en la salada de Madariaga sacando buenos peces, ¿ven? La número uno, no, La Baltar? número uno, la, la número uno. Gracias, Baltar. <risa> bueno, no, acá estamos en la laguna salada grande. Pasame el copo, por favor. Ahí viene. Impresionante Impresionante Gustavo ¿Qué te parece Madariaga Gustavo? Espectacular, amigo Hola, buen día, gente Estamos en la Laguna Salada Grande de Madariaga, Hoy, primero de mayo Del 2021 Y de acá estamos con la gente de Ayacucho Se acardumó el pescado en la laguna Son la una de la tarde Y mire qué pescabas muy impresionante. Bueno, bueno. Son todos. Una belleza. Una belleza. Gracias chicos Adiós, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. gracias. Bueno, gracias impresionante. impresionante. Impresionante. Así que seguimos pescando. Ahí va otro grupo que ha salido con la cota también. La Laguna Salada Grande. Mariaga, la número uno. Bueno, acá estamos con la gente de la plata. Pesquita, la laguna, la Salada grande. Espectacular, espectacular. La cota y afuera muchachos. Muy buena che, muy buena. Gracias chicos por haber venido, ¿Ahora? muchas gracias. No, sí, gracias, gracias. Nos vemos la próxima. Sí, sí, la lagunita. La laguna Salada Grande de María. Con Víctor, Gonzalo. ¿Qué sacaste Víctor? Sí, Mateo un ¿No es una que... Levino eso? ¿Eh? ¿No es una levina. La... La... Mostrele la boca adelante a la gente Mamá, hermoso pescado. Cerca de 2 kilos esto. Ahora, Ahora vamos lo, vamos, la, lo vamos a pesar. Banana. Lo vamos a pesar y el vamos a sacar Gracias Víctor. Aguante no, Tandil. Gracias vamos. a vos maestro, la verdad que un día espectacular. Estamos pasando y, vamos. y ahí van saliendo los matungos de Madariaga. ¿eh? Listo. El matungo está, hay que pescarlo.